camino que el ser humano debe de tomar. Sus discípulos veían cómo Jesús resucitaba muertos. Los discípulos de Jesús veían cómo Él levantó a Lázaro, pero ellos se preguntaban, ¿cuál es el camino que yo tengo que tomar? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este tiempo vemos que muchos caminos falsos se levantan en estos tiempos damos doctrinas de hombres pero yo quiero decirte a ti querida persona que el único camino que te da vida y vida en abundancia se llama Jesús el único que transforma la juventud se llama Jesús el único que toca a las familias se llama Jesús de Nazaret mientras yo escudriñaba la palabra de Dios me daba cuenta que desde que Dios creó el cielo y la tierra Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Pero desde ese momento Satanás siempre buscó que el hombre fuera desobediente a Dios. Desde el principio de la creación Satanás siempre engañó al hombre. Y dice en Génesis capítulo 3 que Dios puso a Dan y a Eva en el huerto. Y Dios les dijo a Adán y Eva no coman del fruto que está en el medio del huerto. De todo árbol pueden comer pero del fruto que está en medio del huerto no lo coman, porque el día que coman de aquel árbol, definitivamente van a morir. Y Satanás dice la palabra que la serpiente era astuta, porque yo quiero decirte que el enemigo es astuto para engañarte, el enemigo es astuto para cautivar tu pensamiento, pero nosotros servimos a un Dios todopoderoso que es más astuto que todo demonio y que toda serpiente y qué es lo que pasó en aquella historia de la palabra de Dios que Satanás le dijo a Eva con que Dios te ha dicho que no comas del árbol que está en el huerto y Eva empieza a tener una conversación con Satanás y Eva dice no podemos comer del árbol que está en medio del huerto porque Dios ha dicho que si comemos vamos a morir y Satanás siendo el padre de mentira le dice no vas a morir sino que tú vas a agarrar sabiduría y serás como Dios. Satanás usando de su astucia engañó a Eva. ¿Cómo logró Satanás engañar a Eva? Dice la palabra de Dios que Eva vio que el fruto era agradable a los ojos, era agradable a la vista. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? La mayoría de las violaciones empieza por la vista la codicia empieza por la vista y te lleva a cabo una violación la pornografía empieza por la vista y te hace pecar delante de la presencia de Dios el diablo cautiva la vista del hombre para que no levante su mirada a Jesús pero dice la palabra de Dios puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe yo te pregunto a ti querido joven querido vecino que nos escuchas por cuál camino vas en dónde estás enfocado, en dónde está tu mirada puesta, en realidad está tu mirada puesta en Jesús, o está tu mirada puesta en el camino ancho, y sabes algo, cuando Adán y Eva pecaron delante de la presencia de Dios, dice la Biblia que ellos conocieron que estaban desnudos, ellos habían desobedecido a Dios, habían desobedecido a Desobedecido aquel que creó el cielo y la tierra y ellos se escondían de la presencia de Dios cuando el hombre desobedece a Dios cuando ya hay una nación que desobedece a Dios aquella persona se esconde de la presencia de Dios pero ¿por qué la persona se esconde porque dice la palabra de Dios que aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por Dios Muchas veces el hombre no quiere venir a Dios porque no quiere dejar el pecado Muchas veces el hombre no quiere venir a Jesús porque no quiere dejar de practicar lo malo No quiere venir al conocimiento de la verdad porque no quiere que sus obras sean reprendidas Pero yo quiero decirte en esta noche que el Jesús Aquel Jesús que hace dos mil años murió en la cruz del Calvario Aquel Jesús que a pesar de que sufrió Aquel Jesús que a pesar de que fue muerto ese Jesús sigue vivo Ese Jesús sigue haciendo cosas grandes En aquel que le abre su corazón En aquel que está dispuesto a dar su vida por él mismo Dice la palabra de Dios que si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame ¿Sabes algo? Para seguir a Jesús Como seres humanos tenemos que negarnos a nosotros mismos si tú quieres conocer verdaderamente a Jesús Si tú quieres que tu familia sea transformada Si tú quieres que tu casa sea transformada Por el poder de Dios Tú tienes que negarte a los deseos de la carne Tú tienes que negarte a lo que te ha estado estorbando en tu vida Tú tienes que negarte como joven A lo que te impide sentir la presencia de Dios Yo quiero decirte, no hay nada más hermoso que sentir la presencia de Dios No hay nada más hermoso que sentir un abrazo de Jesús No hay nada más hermoso que sentir las manos de Jesús consolándote No hay nada más hermoso Nada se compara en esta vida con la presencia de Dios Por eso el Rey David le decía No quites de mí tu santo espíritu Mírele. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo está en este lugar Ahorita que estábamos oyendo las canciones Yo podía sentir el viento Tan solo con sentir al viento, yo podía sentir la presencia de Dios. Hay mucha gente que quiere ver a Dios para creer que Dios existe. Pero yo quiero decirte, tú crees en el viento. Aunque el viento no lo ves, tú puedes sentir el viento. Aunque el viento no lo ves, tú puedes sentir ese viento. Aunque no lo puedes contemplar con tus ojos, dentro de ti sabes que hay un viento. Y yo quiero decirte, así es Dios. Aunque a Dios no lo puedes ver. Aunque a Dios no lo puedes contemplar con tus ojos, lo puedes sentir con tu espíritu. Aunque a Dios no lo puedes ver, tal vez en este momento que tú estás pasando una angustia. Tal vez tú te encuentras en un dolor, te encuentras en un proceso. Yo no sé la circunstancia en la que tú te encuentras. Tal vez muchos te han dado la espalda. Tal vez tus padres no te entienden. Tal vez familiares no creen en lo que hay en ti. Tal vez muchos no creen en los sueños que han depositado dentro de ti Tal vez hay cosas que tú anhelas y nadie Cree en lo que tú puedes hacer Dice la palabra de Dios Había un joven llamado José Y aquel joven fue procesado por Dios Y aquel joven decía Yo voy a reinar un día sobre ustedes Pero muchas veces sus hermanos los, lo, lo menospreciaban Sus hermanos a José lo menospreciaban Lo criticaban y los sueños que había dentro de José, sus hermanos le decían, tú nunca vas a lograr aquellos sueños. Yo creo que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos sueños, tenemos anhelos que queremos que un día se cumpla. Y a José lo vendieron, a José lo metieron en una cárcel. Y mientras José estaba en una cárcel, yo me imagino a José diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, sácame de este lugar. Dios, ¿por qué si tengo aquellos sueños? porque ahora me siento devastado? Dios, ¿por qué si tú me diste esos sueños? porque ahora me siento en una cárcel? ¿Por qué a las personas que yo amaba tanto y ahora me han dado la espalda? ¿Por qué me encuentro en esta cárcel? José sentía que todo estaba perdido. Sus hermanos lo dieron por muerto delante de su padre y dijeron, se lo ha comido un lobo, se lo ha comido un león, hermanos daban por muerto a José, cuántas veces tú te has sentido devastado dentro de tu casa, cuántas veces tú has caminado por las calles buscando una razón de vivir, cuántas veces tú has caminado por las calles esperando recibir el abrazo de alguien y nadie te puede abrazar, pero yo quiero decirte en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos que la tormenta se levanta en tu vida, hay un Jesús que puede controlar la tormenta. Hay un Jesús que los vientos y las olas le obedecen. Hay un Jesús en esta noche que quiere tocar tu corazón. Y así como decía ayer, como dice el libro de Proverbios, dame hijo mío tu corazón. ¿Qué te impide dar tu corazón a Dios? ¿Qué te impide dejar ese camino ancho y caminar en la presencia de Jesús? Dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La muerte, el pecado entró por un hombre, por causa de la desobediencia. Pero Jesucristo mismo se hizo hombre para deshacer toda muerte, para deshacer todo pecado. Así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la vida. Y esa vida se encuentra en Jesús. Esa vida se encuentra en Jesús de Nazaret, que en esta noche quiere tocarte que en esta noche te está hablando, que te quiere dar una oportunidad, no esperes hasta que estés en una silla, no te esperes hasta que estés tal vez en un hospital, no esperes hasta que sean los últimos momentos de tu vida para entregar tu corazón a Jesús, muchas veces el joven dice, yo quiero vivir, yo quiero deleitarme, yo quiero hacer todo lo que un joven hace. Yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero gozarme en mi vida. Aún estoy joven, me quedan muchos años de vida. Pero ¿sabes algo? Nuestra vida es como neblina. De repente la vemos y de repente ya no está. De repente estamos en este lugar y al día siguiente no sabemos si vamos a estar en este lugar. Hoy en día estás de pie, pero no sabes si el día de mañana tal vez vas a estar en un ataúd, hoy, hoy estás tal vez respirando, hoy tal vez te gozas y dices no necesito a Dios, yo para qué quiero a Dios, yo puedo todo con mi fuerza, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, es por causa de mi trabajo, pero yo quiero decirte que la palabra de Dios dice que Dios es el que sopla aliento de vida en nosotros, tú estás caminando, tú sigues de pie a pesar de tus errores a pesar de tus fallas la misericordia de Dios está sobre ti la palabra de Dios habla sobre el hijo pródigo mientras yo leía esta historia en esta tarde sobre el hijo pródigo Dios tocaba mi corazón fuertemente porque tal vez tú antes caminabas en los caminos de Dios tal vez hay alguien en este lugar que tal vez antes servía a Dios con todo su corazón tal vez hay un vecino, alguien que camina en esta tarde alguien que me está escuchando, tal vez alguien en este lugar era hijo de Dios, era, se llenaba de la presencia de Dios pero el, el enemigo hizo que tú abandonaras el camino el enemigo te sacó del camino angosto para meterte al camino ancho así como aquel hijo pródigo Dice la palabra de Dios que había un hombre rico. Y aquel hombre tenía una herencia y tenía dos hijos. Y el hijo menor le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y aquel hijo malgastó su herencia perdidamente. Lo que el padre le había dado. La herencia que el padre le había dado. Dice la Biblia que aquel hijo se fue a una provincia. Y gastó lo que aquel padre le había dado. ¿Sabes algo? Y dice la palabra de Dios que aquel hijo se estaba deleitando en aquella provincia y malgastó todo lo que tenía. Llegó un momento en su vida donde aquel hijo pródigo no tenía nada. Todo lo que su padre le había dado, lo había echado en la basura. Todo lo que su padre le había dado, lo había desperdiciado. Viviendo una vida perdidamente, gastando su herencia en el alcohol. Gastando su herencia en las mujeres gastando su herencia en las drogas y dice en un momento aquel joven que tenía dinero aquel hijo de aquel de aquel padre hubo un momento donde ses, donde no tuvo nada todo lo que su padre le entregó lo echó a la basura y aquel joven dijo voy a conseguir trabajo y lo contrataron en aquella provincia y terminó apacentando cerdos y cuando aquel joven veía comer a los cerdos, aquellas algarrobas, aquel joven decía, tengo hambre, si tan solo me dieran una algarroba para comer, pero dice la Biblia que nadie le daba nada, ¿sabes algo? Aquel joven estaba destrozado, aquel joven se sentía solo aquel joven tenía ropas que ya no servían aquel hijo pródigo se sentía devastado porque se había ido de la casa de su padre y él dijo volveré a la casa de mi padre yo aquí me estoy muriendo de hambre aquel joven estaba reconociendo que sin su padre él no podía hacer nada dice la Biblia que fuera de Dios Tú y yo no podemos hacer nada. Yo quiero decirte que si tú no tienes a Dios en tu corazón, tú no vas a poder lograr los sueños que tú anhelas. Si tú no tienes al máximo autor de la vida, tu familia tal vez nunca va a ser transformada por el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que aquel joven llegó ante el Padre. Y él dijo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, contra ti. Aquel hijo pródigo decía, ya no soy digno de que mi padre me reciba. Pero yo me imagino a aquel padre esperándolo cada día a la puerta. Y el padre decía, estoy esperando a mi hijo que tanto extraño y él no llega. Estoy esperando a mi hijo que lanzaba conmigo y él no ha llegado. Estoy esperando a aquel hijo que me entregó su corazón pero se ha alejado de mí. Estoy esperando a aquella oveja perdida que se ha descarriado. ¿Y sabes algo? Hoy Dios te está buscando. Hoy Dios te está buscando tu corazón. Hoy Dios te está esperando en aquella puerta. Jesús de la puerta. Dios te está esperando en esta noche con los brazos abiertos.